Buenas tardes. En la conferencia virtual acerca de la importancia de la infraestructura de datos espaciales del estado plurinacional de Bolivia, me toca dar la conferencia acerca de la importancia de contar con datos abiertos de información geográfica. Para poder hacer un antes y un después de lo que se presenta GeoBolivia, tenemos que irnos hasta el año 2011, cuando un conjunto de técnicos, informáticos, cartógrafos, geógrafos, tomaron la iniciativa de trabajar en procura de utilizar herramientas de software libre para empezar a repartir información geográfica abierta a toda la población de Madrid. Obviamente, en ese momento el mayor problema era que no se contaba con esta información. Es decir, durante tantos años habíamos trabajado con eh, consultorías especializadas para determinados temas que al final la información se volvió un, un bien que no podía ser compartido porque realmente perdían dinero las empresas que se dedicaban a esto. Eso significaba que en el tiempo las bases de datos de información geográfica eran más o menos que accesibles de una forma clandestina. Estaban ahí en la calle, me acuerdo que se vendían en el alto, en la ceja del alto en Cidis, pero realmente no eran oficiales, no eran datos oficiales, y utilizar esa información estaba sujeto a una serie de problemas, entre los que incluía la falsificación de información. Sin embargo, después de esta iniciativa del 2011 de crear Geo Bolivia, este, ya teníamos un eh, repositorio bastante grande de, de datos, pero que ha sido no solamente la construcción de ese momento, sino la participación de un conjunto de instituciones que han ido aportando en el tiempo. Al principio, si bien estaban celosas de compartir su, su información, entre comillas pongamos su, porque en realidad es información de la gente, este, es información del Estado, eh, como tenían esa susceptibilidad de compartir la información, entonces eh, empezamos nosotros a ver que ya había una cierta cooperación y empezamos a ver que habían capas de educación, capas de Ministerio de Agricultura, capas de, de, de educación, de, de salud, etcétera, etcétera, que ya empezaron a conformar una información de valor para todos. Estas miles de capas de información oficial, a la fecha, nos han servido para construir otros datos mucho más importantes, lo que llamamos una construcción de una inteligencia colectiva. Y finalmente también nos han permitido ir oficializando mejor la información mediante la retroalimentación, porque ya toda la gente tenía acceso a esta información. El valor público institucional entonces de esta información es que, el, su uso oficial ha generado más información oficial. Por supuesto que ha eliminado los costos por acceso a tecnologías privativas, en el tema de licencias por el uso del software, que manejaban formatos específicos para ese software específico, eh, y, y, y por supuesto que también ha significado facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades de nuestro gobierno. En cuanto al valor público para el, para el sector no gubernamental para, para el sector de, de la ciudadanía, de principio vemos que las universidades han aprovechado bastante el conocimiento generado por GeoBolivia, Bolivia por las decenas de tesis de grado y las docenas de proyectos que se han elaborado a partir de la información recolectada en Geobolivia. Para la toma de, la, de, de Para la ciudadanía en general también ha habido un valor agregado en la toma de decisiones y también ha permitido generar negocios a partir de valor agregado de la información eh, que, que de alguna forma han ayudado a la economía. Eh, eh, y todo esto que ha significado a, hasta este año, básicamente un costo directo del salario de dos servidores públicos, dos servidores técnicos, dos servidores eh, ingenieros de sistemas, que solamente ya daban mantenimiento porque realmente eh, ya era un, un proceso de descarga de información y de carga a partir de otras instituciones. Y por supuesto la operación de servidores de información que todavía siguen operando, que no ha habido variación en ello Entonces, lo que podríamos afirmar, espero no equivocarme, es que el costo directo del de, de uso, de, de poner en funcionamiento Geo Bolivia ha sido el salario de dos servidores. Sin embargo, ahora que vemos que no hay Geo Bolivia, tenemos un costo alternativo, donde ya se presentan decenas de consultorías que van a suplir la necesidad de información geográfica. Consultorías que obviamente van a utilizar también la información de Geo Bolivia que han ido supervotando en los años, pero que esta vez se la van a vender al Estado como si fuese una, una especie de descubrimiento de la pólvora. De igual manera, la academia, los estudiantes, los egresados, para hacer sus tesis, y ya no van a contar realmente con una información oficial en la cual apoyar sus investigaciones. Y hay un tema adicional que es el costo para la ciudadanía de utilizar información oficial. Ahora tendremos que ir a las diferentes instituciones y reparticiones para pedir información, que por supuesto no nos van a dar de forma gratuita, ni va a ser fácil, ni va a ser eh, simple, ¿no? va a ser siempre un poco complicado. Entonces, podemos nosotros tomar algunas opciones para que este proyecto de información libre se mantenga, como por ejemplo, que la ciudadanía sea a cargo de Geo Bolivia, es decir, que por ejemplo tomemos los, los, la información y la publiquemos, como, como hacemos por ejemplo en el proyecto de Lexibox, que descargamos las normas de la Gaceta Oficial de Bolivia y las publicamos, quizá ofreciendo un poquito de eh, valor agregado a esa información en cuanto a organización, en cuanto a enlaces, etc. Pero siempre teniendo como referencia a la Gaceta Oficial de Bolivia, es decir, si una persona hace uso de Lexibox, baja las normas, etc., en el momento en que necesite información oficial puede ir a la Gaceta Oficial de Bolivia. En este caso lo que ha sucedido es que están haciendo volar a un sitio como la Gaceta Oficial de República. Es, es muy similar eh, tomar la opción de que la ciudadanía sea a cargo de estos proyectos como cuando los hackers empezaron a hacer downloads masivos de los sitios de información pública en Estados Unidos cuando Trump amenazó con cesar sitios de información libre. Y después los replicaron esos sitios y aunque ya no son oficiales empezaron a prestar el mismo servicio. Pero hay un problema ahí, la información estaría disponible pero ya no sería oficial. ¿no? Esa es una buena distinción que hay que hacer. En el tiempo esa información por no ser oficial sería inútil para todos y solamente podría ser utilizada como referencia. En resumen, eh, cualquier proyecto de datos abiertos es una verdadera lucha contra el neoliberalismo. Es decir, eh, como se está cerrando un proyecto de información abierta, se está sustituyendo por proyectos de pago. Esto significa que los proyectos van a ser aislados, oscuros, van a vender varias veces la misma información en el Estado, y van a tener soluciones privativas, es decir, con software privativo, que el Estado adicionalmente a comprar la información va a tener que comprar eh, los programas, el software. Que, que eso. Las implicaciones son necesariamente que va a haber una inaccesibilidad y una pérdida de acceso por costo, no tanto para estudiantes o maestros sin recursos, instituciones públicas con presupuesto bajo, ciudadanos con escasos eh, recursos. Es, es, es Eso sirve desde el punto de vista del costo cómo se va a elevar eh, con pérdida necesariamente para el Estado y para la ciudadanía. Y por supuesto que es, todo este proceso se torna muy anticientífico porque se oculta la información, puesto que ahora es, es valiosa esta información ya no la van a dar libremente y cada vez que nosotros queramos ligar a ella vamos a tener que pagar. Seamos ciudadanos o seamos parte del Estado. Bueno, somos ciudadanos, somos parte del Estado también. es decir, si seamos públicos. Eh, en concreto, esta decisión de cesar Geo Bolivia es un verdadero balazo en el pie. No se puede hablar de una coherencia gubernamental cuando por un lado se está planteando un maravilloso eh, proceso como es la liberación de patentes encabezar el tema de la liberación de patentes, y por otro lado estamos anulando proyectos de información libre porque son costosos, y yo no sé realmente cuánto costará tener dos técnicos en la planilla de la vicepresidencia. Por otra parte, es también un balazo en el pie para el gobierno, porque estamos alentando la dependencia tecnológica. Es un proceso en contrasuta a la soberanía tecnológica. Está mal, no debemos ir por ese mar y por supuesto porque el mismo gobierno, las mismas autoridades, al no tener información disponible, están creándose una imposibilidad de tomar decisiones en forma correcta. Por esas razones les pedimos que devuelvan GeoGov. De este es el proyecto bandera de la información libre del Estado Plurinacional de Bolivia y deberíamos nosotros alentarlo, protegerlo y mantenerlo y hacerlo crecer tanto como sea posible. Esto es una verdadera soberanía tecnológica. Esto es un verdadero servicio que da un Estado que no está al servicio del dinero, sino de la gente. Muchas gracias.